Hola, soy Andy, Webmaster de Málaga, y esto es mi videocurrículum resumido. Si quiere contactar conmigo, busque Webmaster de Málaga en google.es. En el año 1982 me compré mi primer ordenador, un Spectrum, y con él aprendí a programar en BASIC. Empecé a publicar artículos y pequeños programas en la revista especializada MicroHobby, hasta convertirme en colaborador habitual. En el año 1991 conocí los PCs, el ms 2 y AutoCAD en el curso de diseño asistido por ordenador que hice en Autesel mientras terminaba FP1 de electrónica. Después hice la Mili en la Escuela de Transmisiones de Madrid de donde trabajé como administrativo informático. En el año 1993 estudié mandos intermedios, rama administrativa y en el año 1994 me preparé por libre para aprobar FP1 de administrativo. Me matriculé en FP2 de informática superando estos estudios con una calificación final de sobresaliente. Mientras estudiaba FP2 estuve trabajando, dando clases particulares, asistí a un curso de inglés conversacional, estudié html por mi cuenta e hice mi primer sitio web en el año 1995. En el año 1997 me matriculé en informática de sistemas en la Universidad de Málaga, donde además hice un cursillo de html avanzado y javascript, que me fue muy útil para hacer varias webs para varias empresas por cuenta propia. En el año 1999 hice un curso de programación avanzada en Internet, cada vez tenía más trabajo y decidí dejar aparcada la carrera para trabajar en Golden Mile como webmaster y empezar a estudiar técnicas de posicionamiento en buscadores. Posteriormente estuve cuatro meses en Inglaterra mejorando mi inglés, a la vuelta del viaje seguí estudiando inglés en Wall Street Institute y trabajé en la redacción de Agroactualidad desarrollando la web del periódico y otros portales. En el año 2001 empecé a firmar contratos de publicidad para que diversas empresas publicaran su publicidad en mi red de sitios web que llevaba un tiempo desarrollando. Entonces me hice autónomo para poder facturarles. Me dediqué a mantener, mejorar y ampliar estos sitios web colaborando de forma esporádica en otras empresas. A finales de 2005 me incorporo en STEA como webmaster y SEO experimentado. Y en 2007 comienzo a trabajar para un grupo de empresas en las que ya colaboraba esporádicamente, desde hacía algunos años. Viajo a Uruguay para hacer un reportaje para una de las empresas del grupo para ilustrar su nuevo sitio web en varios idiomas, desarrollado por mí usando PHP. En verano de 2008, debido a la crisis, cesa mi contrato con estas empresas y decido dedicarme a mejorar mi red de sitios web, además de seguir estudiando, en parte por libre y en parte en el curso de programador experto en tecnologías de Internet. Ahora estoy acabando este curso y me dispongo a buscar un trabajo de webmaster y SEO en alguna empresa del Parque Tecnológico de Andalucía. Si quiere contactar conmigo, busque webmaster de Málaga en google.es.